Bienvenidos a todos y a todas, esta es la sección de Comaría. mi nombre es Juanjo y hoy vamos a mostraros cómo activar microorganismos sólidos de forma líquida. Para ello vamos a necesitar un bidón, en este caso vamos a utilizar un bidón de 150 litros, el cual tiene que ser de cierre hermético completamente. Necesitaremos 10 kilos de microorganismos activados, que son los que activamos en el capítulo anterior, 10 litros de suero, 10 litros de melaza y también una parte mineral, que vamos a utilizar... 3 kilos de ceniza o 3 kilos de harina de rocas o 3 kilos de fosfito. En el caso que tengamos los tres materiales podremos utilizar un kilo de cada. En el caso que tengamos dos, utilizaremos un kilo y medio de cada. Nosotros en esta ocasión vamos a utilizar un kilo y medio de cenizas que ya hemos tamizado previamente y vamos a utilizar en este caso lo que tenemos es tierra de atomeas y alga litotame, que es lo que va a aportar los minerales a la mezcla de microorganismos. Lo primero que vamos a realizar es mezclar el suero con el agua y con la melaza. La melaza hay que disolverla bien previamente, porque en el caso de que la tiremos directamente en el bidón, por su densidad, que pesa más, se nos irá al fondo, se nos quedará pegada y no nos servirá para nada. Entonces vamos a, primero a utilizar los 10 litros de suero... Ya tenemos los 10 litros, los vamos a depositar ya en el depósito junto con el agua. Ahora vamos a poner 10 litros de melaza a ver que nos pongamos bien la medida. Esta melaza que estamos utilizando es melaza de remolacha. Podéis utilizar melaza de caña. Vale. Y esta parte sí que es importante. Hay que disolverla bien en el agua. Si no, luego tendremos un problema. Aquí lo que hemos hecho es, previamente hemos sacado agua de los 100 litros. Es agua que tenemos ya tres días aquí al aire para que lo que es el cloro se evapore. Porque aquí no tenemos agua sin cloro. Bien, si podéis utilizar también el agua de lluvia o si tenéis cerca algún manantial o algún río podéis utilizar el agua. Siempre que sea de calidad. Vale, ya está. Lo que vamos a hacer ahora poco a poco es ir metiendo la melaza disuelta en el bidón. Ahora utilizaremos los microorganismos. Si veis los microorganismos, después de estar 30 días fermentando dentro del cubo, mirad cómo se han quedado, ¿vale? tiene un olor agradable, ¿vale? es una mezcla entre entre un poco de, de, de dulce y también está un poquito así ácido, ¿vale? debido a las melazas. Allí ahora lo que hay que hacer es atar el saco. Vamos a hacer como si fuese un té, una infusión. Entonces hay que no se puede atar así, ¿vale? Esto tiene que estar vivo, se tiene que poder mover, porque va a coger, se va a hinchar con, con el agua. Entonces le haremos un nudo a esta altura más o menos, para que no se abra. Y ahora lo introducimos en el bidón y vamos a jugar con él para que se empape todo. Y es meterlo. A la vuelta también. Va entiendo, va entrando, se va perdiendo el oxígeno que había dentro del saco. Ahora vamos a introducir la mezcla que hemos hecho de cenizas con tierra de y atomeas y, alcal y totame. En total son 3 kilos. La ceniza eh, hay que tamizarla, ¿vale? Y cuanto más blanca esté la ceniza, mejor. Ceniza que sea de madera, claro, que no sea de, de palé ni algo que tenga barnices, que no tenga ningún producto químico ni un producto tóxico. Lo importante es dejar más o menos un palmo que necesitamos, ...para lo que pues, son las combustiones de los gases... ...hay que dejar una cámara para el gas... ...ya que lo que vamos a hacer es una fermentación anaeróbica... ...con falta total de oxígeno... ...para ello... ...tenemos... ...una tapa... ...con una goma... ...en caso de que no tengamos la goma... ...porque... ...hay veces que puedes adquirir... El, el, ...lo que son los bidones... Eh, ...nuevos... ...o reciclados... ...en este caso por ejemplo son reciclados... ...lo que pasa es que las tapas... ...no las han traído y están muy bien... ...si no tenéis goma... ...lo que podéis hacer es... ...crear una goma... ...inventaros una goma con con bolsas de plástico, ¿vale? Le, le ponéis melaza, entonces lo vais poniendo junto con la melaza para que haga junta, porque cuanto mejor cierre, nos va a ir mejor lo que es la fermentación. Entonces, ahora que hay que cerrarlo bien cerrado, los hay de rosca o como este, que son de lujo, que son con cierre de ballesta. Ahora, el cierre lo pondremos... Al lado de lo que es la salida que hemos puesto, hemos puesto lo que es una, una toma de, de 16, de manguera de 16 milímetros, con una junta bilabial. La junta lo que hemos hecho, hemos hecho un agujero con un taladro, hemos introducido lo que es la cople y lo hemos cerrado, porque no tiene que salir ni entrar nada de oxígeno. Ahora ya lo cerramos bien cerrado. Vale. Necesitamos una botella. Ahora estamos llenándolo con agua y que sea clara, que sea transparente. Y esto es lo que va a hacer, ahora veréis cómo vamos a poner el tubo. Tenemos una botella de agua con agua transparente y esto es lo que va a hacer, veréis, esto lo colocamos aquí. Ya necesitamos De tubo. Tiene que ser transparente, es lo ideal. Vamos a poner una arandela para que quede bien, bien cogida y no se salga. Quede bien apretada. Hay que cortar, hay que ver, porque esto no puede quedar cerrado. El aire, ¿vale? Lo que son los gases tienen que salir y se van a introducir dentro de la botella. Llenarla, llenarla de agua es para que el oxígeno no pueda entrar dentro. Entonces, más o menos, calculamos y vendrá a ser... Cortar por aquí, más o menos. Vamos a probar primero que entre el aire. Sale. Mirad. Creo que sale un poco por ahí. Ya tenemos terminado nuestro preparado. Una forma también de saber si se está realizando la fermentación correctamente es mediante el tubo, que va a ser lo que es la respiración o va a ser de tubo de respiración del de vientre de la vaca, que lo que es el agua, lo que es el nivel del agua, el agua va a tender, tiende a subir a través del tubo, ¿vale? El agua nunca tiene que estar por encima del nivel de lo que es la botella. Eso sería que no se está fermentando, que no hay presión dentro de lo que es el vidrio. Esto ya estaría preparado para utilizar una vez transcurridos 30 días. Se podría utilizar en todo tipo de cultivos y la forma de utilizar sería la siguiente. Siempre de forma foliar en la planta y también se puede utilizar en el suelo con una concentración de un 3% o un 5% o un 7%. Arreglo a la necesidad de nuestro cultivo. Otra forma de superar y mejorar este producto sería añadiendo ciertos elementos. Una vez transcurridos cuatro días, hay que dejarle cuatro días, abriríamos lo que es nuestro bidón y añadiríamos los siguientes elementos. Un kilo de sulfato de zinc, 300 gramos de sulfato ferroso, 900 gramos de sulfato de magnesio, 300 gramos de sulfato de manganeso, 250 gramos de sulfato de cobre, un kilo de cloruro de calcio, 500 gramos, en este caso es una sal, sal de bórax, ácido bórico. 75 gramos de molidato de sodio, molideno. Y 25 gramos de cloruro de cobalto. Con esta mezcla tendremos ya un super biofertilizante ya listo para utilizar. Una vez añadido todos los elementos, más un litro de melaza, cerraríamos nuestro envase y debería de transcurrir de nuevo otros 30 días. En total, desde el primer día hasta el último, transcurrirán 34 días. Vamos a dejar tranquilamente que fermente todo. Espero que os haya gustado este programa y nos vemos en el siguiente capítulo.